Vamos a ver si es por aquí. Mira, por aquí es. Por ahí es, por ahí hay que meterse. Eh, vamos, poco a poco, nos va costando caminar Mella directo para la derecha, ¿ves? Para allá. Vale, vale, perfecto. Y para acá, pues por donde venimos. Bueno, pues ya está, lo tenemos claro, ¿eh? Es entretenido. También va bien. Eh, como no estamos haciendo tirada digamos, de mejora, ya sabes que cuando... Uno un día tal descubre caminos, ¿no? Hoy estoy descubriendo caminos. Cuando lo tienes por la mano empiezas a empiezas a repetirlo, ¿no? Cuando digamos cuando ya sabes el camino, lo vas repitiendo y vas, a, de hecho, vas afinando, vas diciendo, hostia, esta calle no, cojo por otra calle y tal. Entonces, venga, seguimos, yo creo que sí. Eh, Luego para, por ejemplo, mejorarte lo que hace es que te creas segmentos. Te lo puedes crear en Strava, ocultos o a la vista, ¿no? Te creas un cemento, una vez que lo tengas claro, manejamos los que yo hoy me gusta esta ruta. Hoy no está bien hecha. Habrá algunas calles que no hay que cogerlas. Pero digamos que como si no va en esta ruta, pues me saldrá mal, no me saldrá bien. Y cuando la tenga por la mano, pues me cojo este track, le doy en strava a crear cemento, aunque no tenga Strava Premium con el gratis ya vale te creas un segmento para ti mismo y luego conforme vas repitiendo pues ese segmento te lo irá comprobando el estrada cada vez que pases por aquí y ahí irás viendo si te hace PR recos personales o no y es una manera de bueno de mejorar al final coger ya por faena ya sabes, repuestas en tal fuente me llevo tanta comida justa, lo estrictamente necesario. Y es como al final, al final es como si una carrera la estuviera repitiendo. Y al final mejora mucho, es como ¿qué hacen los del Fórmula 1? Coger un circuito y saberse la memoria. Aquí a la derecha, aquí tal marcha, aquí freno, aquí aprieto, acelero. Puesto lo mismo. Tú dices, hostia, ahora viene tal repechón, aquí gel vas regulándote vas perfeccionando maravilloso.